falleció en un trágico accidente este martes, el joven Joel Paulino, tras chocar contra un poste del tendido eléctrico, en hecho ocurrido en la ciudad de La Vega. Su madre ofrece los detalles del trágico hecho. Yo estaba en la, en la casa y lo llamo para que... Fue un señor a venderme unos tenis para... Y yo lo llamo para que fuera a medírselo. Y cuando yo lo llamo, lo coge una señora y me dice... Su hijo está tirado aquí, hay dos hay tirados aquí en La Vega. Digo, yo no me asuste, dice ella, sí, están aquí tirados, hay uno muerto, digo yo, ¿cuál es que está muerto? Que andaba manejando el motor, ya yo sabía que era mi hijo. Bueno, no saben que se para, allá para la vega. Ella andaba con un vecinito que fue a ver a su mamá. Sus restos están siendo velados en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde residía junto a su familia.